Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 1 Tenemos que ir aquí Enemigo avistado Ahí fuera Vayamos aquí He detectado a un enemigo Clarividencia. Lanzando plataforma de salto. Más rápido, más, más. Aquí hay un pack de supervivencia. Vamos a quitarlo. El anillo está cerca. 45 segundos para que se cierre. Escaneando el área. Aquí hay una pisquita He detectado un enemigo. No estamos solos. Mirad aquí. ¿Te a alguien? No creo que estén gitas. Marcando los alrededores. Ya estamos en el anillo. Acabas. colega, levántate vamos vamos vamos recargando recargando recargando recargando tenemos problemas por aquí recargando, recargando. hasta el anillo y aún me queda un... Video enemigo aquí. Instalando Luchando contra el enemigo. Si, al... 45 segundos hasta que se cierre el anillo, colegas. Que no tenga que llevaros en brazos. Escaneando el área. El anillo está a la vuelta de la esquina y tenemos 30 segundos. Tenemos compañía y no han venido a vender gallinas. ¡Eso es todo! ¡Estoy recibiendo baños! Ah, ¡Estoy recibiendo daño! ¡Recargando mis escudos! ¡Cargando! El anillo se mueve, vamos. Lo diseñé para infligir daños. Vayamos por ahí. Instalando una valla. Circuito cerrado. No estamos solos. Mirad aquí. Empieza la cuenta atrás del anillo. Alguien ha pasado por aquí. Demasiado ruido. Que se haga el silencio. Vaya desplegada. Si alguien pasa por aquí, lo sabremos. Voy a atacar. Petición ¡Ah! de asiento. Más rápido.